Hola a todos cómo están, vamos a ver qué hay de comer en un supermercado en Japón Aquí vamos al Don Quijote de la Mancha Bueno, es un supermercado, no sé por qué se llama Don Quijote Pero es muy famoso aquí en Japón, porque en Tokio, porque uh, hay muchos pisos y mucha comida Vamos a ver cómo está desde adentro Bueno, empecemos por la ropa Hay aquí como ropa tradicional No sé si eso me vaya bien pero sí, de, venden mucha, mucha ropa de, de ellos, tradicional, como decía. Y también cosas para mujeres. Eh, hay como gorras, que aquí usan mucho de este tipo de, de gorras. Un poco raro. Eh, muchos productos son muy japoneses. Cuando miramos, mire por ejemplo esas marcas de, de papeles. Es una marca muy japonesa. En general, todo está escrito en japonés. Entonces, si uno no entiende, pues, lástima y les gusta comer congelado como en europa bueno aquí vemos pasta por ejemplo aquí vemos cosas ya más japonesas entonces en general ellos comen también muy muy eh, congelado y lo ponen en el microondas eso se hace en europa casi no en latinoamérica porque dicen que es muy malo Bueno, pues miremos los chocolates bueno estos ya son más gringuitos Aribo que es una marca francesa bueno los dulces ah, y aquí empieza la parte muy muy japonesa y aquí tienen bueno marcas más extranjeras que japonesas bueno eso no dice que será bueno sigamos un poquito veamos la parte de los quesos muchos quesitos japoneses también no sé de dónde saldrán pero miren este nombre no se entiende nada pero de pronto es rico eh, bueno aquí hay otra marca francesa tienen muchos muchos productos eh, franceses aquí en Japón les encanta los productos eh, japoneses, ya que Francia y Japón se quieren mucho en cultura ahora veo que también en gastronomía bueno, en comida eh, bueno, entonces aquí están como también los yogurts no hay muchos eh, bueno, algunos japoneses, por ejemplo estos muchos yogurts, bueno, sigamos eh, ahora que es por acá bueno, como leche con dulce a veces pizzas japonesas pizzas que ni se entiende el nombre qué más tenemos de comida por aquí, bueno aquí cereales y todo escrito en japonés como decía, entonces si uno no entiende pues lástima porque no se puede hacer más igual toca probar siempre para saber si es rico algo o no eh, bueno aquí están las partes de las papitas las papitas todavía escrito en japonés y aquí bueno unas marcas gringas Pring Pringles bueno no sé si pronunció bien o muy mal bueno, aquí una, una, unos dibujos chistosos Como aquí les gusta todo lo que es dibujo, animado, todo esto Bueno, muchas marcas también extranjeras aquí Vamos a ver entonces las bebidas juntos Que en general las bebidas son internacionales, no cambian mucho de país en país Bueno, primero antes de las bebidas, son las verduras normales Uy, hace frío, muchas cebollas, zanahorias, mucha carne Les gusta mucho el puerco, el cerdo aquí en Japón, bueno porque no hay muchos musulmanes aquí, pero sí muchos cerdos o jamones o cosas así eh, que están, ah, aquí está el cerdo, les gusta mucho comer este cerdo en sopa, en un video donde como una sopa está el mismo eh, sigamos entonces hasta las bebidas como decía mm, aquí están las bebidas, aquí les gusta mucho entonces, a ver que los encuentren, les gusta mucho el té frío o sea que es el, no es el Mr. Tea o el Fuse Tee, Cosas así, no No el Lipton Es más bien un té de verdad O sea, un verdadero té, pero frío, sin azúcar No me gusta mucho eh, Bueno, lo que quería mostrarles Sí, es aquí Venden mucho café Bueno, aquí está frío A ver, ¿eso es un café? Creo que sí Venden mucho café frío O a veces los venden calientes Pero a ver si encontramos que aquí hay más bebidas eh, A veces los venden Bueno, aquí no encontré Ah, bueno, no eh, Entonces venden a veces café caliente O sea, en vez de poner algo de uh, frío, una nevera Ponen a veces algo para calentar el propio café O a veces lo hacen frío Entonces pueden beber el café frío en botella O calentarlo, pero la verdad, la verdad no encuentro el que está caliente O sea, aquí están los fríos Es mucho café así, parece una, un soda, pero no, es un café Y a veces los venden, bueno, como les decía, calientico eh, bueno, hay una marca que no sé si la encontré... Bueno, hay mucha marca francesa, Contrex. Bueno, hay muchas francesas. Bueno, en América Latina también está Evian. Aquí también en, en Japón. Otra marca francesa, Volvic. Eh, bueno, Evian no sé dónde está ahora. Y dicen que en Francia no hay agua, pero miramos... Y incluso en Latinoamérica se vende agua francesa y en Japón ahora vemos agua. Entonces, es mentira decir que en Francia no haya mucha agua. Una gran mentira. Y otra marca que es Orangina, pero no la encuentro acá. Así ah, la encontré, que es francesa, es como Fanta, pero a la francesa. Bueno, sí, como decía, muchos productos franceses. Eh, vamos a seguir en el otro piso, eh, hemos acabado el primer piso. Bueno, estamos arriba, está muy animado, vemos que aquí ya de una vez habrá muchos juguetes. Como en Japón les encanta los juguetes, los mangas, los animados. Entonces, obvio se encuentra también en los supermercados bueno no veo nada muy muy, a ver mangas por aquí bueno aquí, bueno no es manga pero Walt Disney también se vende mucho aquí en Japón les encanta Walt Disney todo lo que es dibujo animado en general les encanta bastante eh, vemos armas quieren hacer un atentado pues fácil comprarlas eh, y ahora se sí le hay mucha mucha ropa muchas más ropa y muchos juguetes espero a ver si encuentro algo de mangas para ustedes si les encantan los mangas bueno aquí como peluches eh, de mangas bueno, no los conozco la verdad la mayoría y unos juguetes de Star Wars ah aquí están los pokémones aquí está Pikachu aquí está One Piece eh, Dragon Ball Z Dragon Ball si sí, entonces en general mucho mucho manga siempre es inevitable Ver un muy buen manga por aquí en Japón. Y... También está Pikachu otra vez. En esfero esta vez. Bueno, y aparte de mangas también hay cosas muy extrañas. Como esa mujer... Que da miedo, ¿cierto? Si vieron la película Eso, parece lo mismo, pero la esposa. Bueno, aunque está la bandera de Japón, aquí. Y aquí están como el lado de las máscaras. Um... Bueno, hay máscaras muy raras, miren. Ahí. Raro, ¿no? <ríe> sí. Bueno, cosas para mujeres también. Uy, aquí sí tenemos cosas muy, muy raras. Como así que voy a comprar eso. Ni loco lo compro. <ríe> Pero quién sabe quién lo comprará. Debe haber gente muy con necesidad. O esta cosa, por ejemplo. Bueno, ya me gusta un poquito más, la verdad. A ver si se encuentran siempre cosas muy loquichas. Aquí en Japón, en los supermercados, es interesante visitarlos para ver qué tipo de locura encontramos. Bueno, aquí un Papá Noel. Sí, aquí es como el lado de los niños. Pero chévere ver. Ah, aquí el caballito. Y aquí Trump. Si quieren disfrazarse de este guapo Trump, me estoy en la máscara lista. Y obviamente en Japón se encuentra mucha pasta para recalentar. Eh, casi no existe eso casi en Latinoamérica. Aquí tenemos también. De Tailandia, uh, bueno mucha pasta para calentar y poner la sopita. Bueno las bebidas siguen aquí, son como cervezas creería. Bueno será de dónde esas cervezas. Cerveza Ichi quién sabe qué será de sabor, pero igual ustedes saben que yo no tomo mucho. Mm, aquí son como champán o todo esto, no sé cómo se llama la verdad. <ríe> Sigamos eh, bebidas raritas ahora. Como siempre veías que no podría darle un nombre, pero ah, vamos a ver si los licores se si me olvidó. El Smirnoff Ice se encuentra también aquí. O aquí sea hay muchas marcas que al final son muy internacionales y aquí como el vodka y todo eso. Pero la verdad no hay tantos japoneses aquí, son más extranjeros en general. Aquí tenemos una marca japonesa chistosa porque la pusieron a su nombre. Si la reconocen pues muy bien, si no la reconocen pues lean los comentarios, pero sí me pareció chistoso porque la he visto con el verdadero nombre y ahora la veo con su falso nombre. Vamos a ver cómo es un 7-Eleven aquí en Japón. Bueno, que no creo que sea tan diferente a muchos 7-Eleven. Bueno, empecemos por los cosméticos. Esto nunca cambia. Comida caliente, que se calienta. Pues como lo decía, comida caliente. Uh, otros, ahora como jabones. Bueno, cosas que se deben de calentar, me imagino, en el microondas o cosas así. Y cosas muy japonesas. Ahora sigamos. Siempre hay muchas revistas. Algunas son como para gente coqueta que podemos ver aquí. Miren, eso está prohibido, cierto, chicos. Bueno, no muestro más. Entonces eh, sigamos. Oye, por escuchar, ya. ¿Quiere ponerse más? Uh, yogurtes. <risa> bueno, yogurts, No sé cómo se verá el plural de ustedes. Ah, lo que me gusta mucho en la mañana comprar algunos sándwich así. Vale, digo a todos. Cosas así que tienen chocolate con pan, por un euro, un poquito más de un euro. Y entonces sí, hay mucha pastelería bastante rica y barata. Pues muy, um, muy casera. Uh, bueno, cosas también para, no sé si es para calentar, no, es como frío entonces. Como cosas para comer de verduras cuando uno no tiene mucho tiempo. Sigamos con las cosas, las ensaladas, hay muchas ensaladas bastante ricas en Japón. Vale, Como esto, bueno, no es tan barato, 2,50 euros por ahí. Pero igual hay mucho para comer, una en ensalada. Seguimos, um, sándwich, como siempre, que están a 2 euros y algo. Uh, aquí están los congelados. Lola. ¿Qué será esto, por ejemplo? Como cuerpo, no sé. Cerdo. Eh, ¿Qué más hay de congelado? Como arroz y camarones. Bueno, muchas cosas congeladas. Lo que me gusta comer también son los arroces a un euro por ahí, un poquito más de un euro, bueno sí un euro y diez centavos. Cosas de arroz con algas de mar, bueno no sé cómo se dice algas, pero tiene arroz adentro, es difícil explicar pero es como, miren aquí vemos más o menos, como arroz, como un sushi grande podemos decir, un arroz con una alga que la revuelve. Uh, un poco de puer cerdo cosas así me gusta mucho y valen apenas bueno estos valen un euros tienen muchos sabores o sea miren la imagen ese sabor este otro sabor que es este bueno a veces ponen en inglés los sabores pero a veces no y este que no tiene la alga del mar uh, bueno sopa uh, sopas no arroces cosas así las bebidas otra vez lo que habíamos visto en Don Quijote un té frío muy frío, pero no es un té Mr. Tipe, un té, un té normal que se hace en la casa. Orangina, la, la marca francesa, dice Born in France, made in Japan. Ah, uh, uh, no, aquí dice Born in France, bottled in Japan. Es que aquí incluso, como que se apropiaron la marca francesa porque hacen muchos de sus sabores que no existen en Francia. Las cervezas. Y ya ahora los vinos al final. Y los... Papitas, las papitas y cosas así, y los vendedores japoneses y amables. Ya es más o menos lo que encontramos. Ah, um, bueno, se me olvidó mostrarles los chocolates que hay okay, aquí, muchos chocolates. Eh, este es Mikado en Francia, aquí es como otro nombre eh, que más hay de chocolates. Así que conozcamos juntos en muchos países de América Latina. Mm, no, ninguno es famoso. Bueno, sí, Kit Kat, tomate un Kit Kat. Snickers Son los más famosos Pero si no son otras marcas Que son también muy buenas Y son baratos, esto vale como Es como un herchei Y vale como 80 centavos de euros Y aquí las otra vez Las noodles Las pastas que uno prepara en la casa Bueno eso era todo, era todo de los supermercados en Japón Si te gusta la comida japonesa Si quieres ir a comerla en 7-Eleven No olvides poner un like suscribirte a un chico que se está acercando a las revistas y, y que, que, que se suscriba y no olvides poner un like entonces te digo hasta luego y que estés muy bien